Como lo habíamos anunciado a un inicio y como hemos estado revisando en el transcurso de estos días, esta semana que ha pasado, este mega deslizamiento que se ha registrado en la zona de bajo Yujeta, que ha dejado 68 viviendas, las cuales han desplomado 108 familias afectadas. Pero entre estas familias afectadas también habían animalitos y estos animalitos que necesitan de nuestra colaboración. Sin embargo, rescatistas independientes, grupos también de personas a quienes se ocupan de defender los derechos de los animales se han trasladado. a este lugar ...y han estado trabajando de manera constante para poder rescatar estos animalitos, trasladarlos a otro, a otro sector y que reciban la ayuda que ellos realmente se merecen. Por ello quiero presentar en esta ocasión quien nos está acompañando, Rodrigo Torres, quien es el responsable del refugio de Animalitos Laica... ...quien está recibiendo a todos estos animalitos que han resultado afectados... ...o muchos de ellos también que están en busca de sus dueños. ¿Cómo está? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Lore. Buenas tardes. También quiero presentar a Lorena Mejía, mi tocaya... ...que nos está acompañando en esta ocasión... ...y quien es voluntaria también del Refugio Laica. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias. Eh, bueno, no es fácil, ¿no? Ya de por sí conocemos el trabajo que vienes haciendo... ...la cantidad de animalitos que tenías, pero... Tu buen corazón, el tuyo y el de toda tu familia que continúan recibiendo a estos seres que necesitan atención para que no sean abandonados a su suerte. Sí, la verdad que en cuanto vimos to toda la devastación que hubo en el deslizamiento, dijimos algo tenemos que hacer, nos apretamos y fuimos a rescatar y a recoger la mayor cantidad de, de animalitos que podíamos. ¿no? Ahorita estamos con 32 animalitos que están bajo nuestra responsabilidad, en el, en el refugio y hogares temporales eh, nosotros con el apoyo de otras organizaciones APLAB este, bueno, muchas otras organizaciones Adopte Amor y demás eh, hemos rescatado eh, como 60 nivanitos nosotros eh, y de ahí eh, 44 que hemos llevado al refugio, hemos encontrado hogares temporales eh, sus dueños y demás ¿no? pero es, es Lore, yo tengo que decirte es primera vez desde que soy animalista que veo que todas las organizaciones y animalistas independientes se han unido y han trabajado de forma conjunta. Aquí no, no es laica solamente, sino todas las organizaciones, ¿no? el árbol del Choco, Pelichín, Aplaf, Comunidad Animalera, no sé, han habido un montonazo. Que comunidad animalera también ha brindado la, el servicio veterinario de manera gratuita para los rescatados, ¿no? Exacto, lo mismo que HCI, este, bueno, la misma casa de la mascota que a veces no se lleva tan bien con los anima, con animalistas, eh, ha hecho un trabajo que hay que destacar, eh, no solamente han dado atención junto con HCI, eh, eh, veterinaria animalera eh, y demás, sino también ellos... HAN DADO HOGAR TEMPORAL A UNOS 12 ANIMALITOS, LOS DE LA CASA DE MARACOTA, HOGAR TEMPORAL. ENTONCES eh, ah, buen, ha HABIDO MUY BUENO. ME quedado MUY impresionante. ¿Y EN QUÉ CONDICIONES LLEGARON TODOS ESTOS ANIMALITOS? ALGUNOS LASTIMADOS, DESORIENTADOS, ASUSTADOS, HAMBRIENTOS. ¿CÓMO LLEGARON? ¿CÓMO SE ESTÁ TRABAJANDO AHORA CON ELLOS? PORQUE NO ES FÁCIL. NO. LA, la MAYORÍA DE LOS PERRITOS eh, HAN LLEGADO QUE HAN SIDO RESCATADOS ha, ...han llegado con un nivel de estrés muy alto... ...entonces sí. se ha tenido que estabilizar en el lugar... ...y después llevarlos a los refugios o a los no ...como nuestro... ...ahorita en mi refugio con el apoyo de... ...organizaciones como HCI y demás... Este, los perritos están recibiendo tratamiento veterinario todos los días, se les está dando vitaminas, glucosamín para que aumenten sus defensas y poder cuidarlos. Tenemos algunos en cuarentena que estaban resfriados, algunos que otro que estaba deshidratados, se les está haciendo tratamiento. Eh, han habido perritos que han salido heridos, gatitos que han salido sí. heridos. Este, ...que se les ha tenido que hacer alguna cirugía... ...o se está pensando en hacer alguna cirugía... ...este, bueno, es como cualquier... ...como las personas, ¿no? O sea, cuando claro. viven un desastre así... ...algunos salen bien, otros salen... Sí. choqueados Gracias a Dios ya la mayoría está estable en el refugio... ...pero todavía es un trabajo... ...y somos conscientes de que la gente, los afectados... ...van a tardar un tiempo en... ...en, en acomodarse. acomodarse y demás... Eh, para venir a buscar sus perritos. ¿no? Hasta ahora ya hay como 10 dueños que hemos eh, encontrado. Algunos han venido al refugio y están dejando al cuidado del refugio mientras ellos eh, se estabilizan. Se estabilizan ¿no? Bueno, lo importante es que tampoco se olvidaron de, de sus animalitos, de sus perritos, saben dónde están. Están colaborando también con la alimentación y esperemos que una vez que ya estén nuevamente estables con un hogar, puedan llevarlos nuevamente con ellos. Ahora, en el tema de la alimentación... Y de todo, frazadas, ropita, porque no es fácil, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿no quieres adoptar un perrito? Y te dice, no, con uno es suficiente. Entonces, con tal cantidad de perritos, ¿cómo están haciendo? Bueno, calcula que ahorita entre todos los perritos que, eh, que tenemos, entre los rescatados, más del deslizamiento, más los que teníamos, más, estamos entre dos y media y tres bolsas de croquetas de 20 kilos por día. Seguro. No podemos, eh, nos, mucha gente nos ofrece arrocillo y, y carne y obviamente nos encantaría recibir y en otra situación recibiríamos, pero ahora nos toma cinco horas cocinar hasta que enfríe y poder dar, es mucho tiempo porque ah. necesitamos asignarlo a, a la atención de los peritos. Entonces solamente estamos recibiendo croquetas, croquetas. por favor, necesitamos Martes. Seguro que sí. Entonces, eso. Segundo, necesitamos eh, pastillas desparasitantes, un vermic, ¿no? Para poder tratar los atoditos eh, y panvimim, eh, para seguir dándoles eh, vitamina. Eso es lo que más necesitamos. Y manos, muchas manos. Este, porque ahora, evidentemente eh, son como 76 perritos que tenemos solo en el refugio de, de Alto y Tenemos 15 más en Malaza, entonces Ay, necesitamos Dios. muchas manos para apoyarnos en el refugio. Seguro que sí. bueno Los que tenemos perritos en casa sabemos cómo es el trabajo. Ahora, obviamente, cada uno llega con una historia distinta. Él, seguramente usted, el que está viendo en este momento en pantalla... Ha escuchado hablar de este cachorrito, de este, yo le digo cachorrito, ya es medio viejito, pero yo siempre les digo cachorritos de cariño porque los amo, pero él es capitán. Él es capitán, un grupo de rescatistas eh, nos ha apoyado a rescatarlo de la parte en la que se había hecho el lago, él está seguito de un ojo y tiene media visión en el otro, cayó en el lago en la noche y no sabía cómo salir. En el lago que se hizo ahí abajo sí. Y lo han rescatado de ahí Y bueno, ahora está con nosotros Es todo un caballero, es un es super perro bello ¿no? Es hermoso este perrito No, y se nota que sí, me, me sí. quisiera llevármelo Pero tengo muchos ya <risa> <risa> Así que es un sí. poco complicado Todos queremos llevarnos Sí pero, ¿él está con ustedes? ¿Saben si es que tiene dueños, si es que no? ¿Qué es lo que piensan hacer una vez que ya pase todo este periodo? Ya. Vamos a dar, eh, y eso hemos explicado a los, a los eh, afectados, 30 días para que estén los perritos en el refugio. Ya. En ese tiempo, pueden, rec eh, pueden reconocer a sus perritos. Uh -huh. En nuestra página de Facebook, Centro de Rescate Animalaica, están las fotos de los perritos que hemos rescatado. ¿No? Igual pueden consultarme en mi Facebook en el 788-43547. Eh, los perritos que no encuentren dueño, dentro de 30 días los vamos a dar en adopción en una mega feria de adopción que vamos a armar nosotros y por, probablemente con, eh, también con otras organizaciones. ¿no? Eh, así que eso es por el momento. Ahí estamos viendo eh, específicamente el rescate. No sé si es él, es capitán, o es otro de los animalitos que también fue rescatado de la zona del mega deslizamiento. Trabajo no solamente ¿no? que hizo la policía, bomberos, sino quiero destacar el trabajo tuyo, Rodri, Lore, eh, Mitocaya, y de cada uno de los voluntarios, diferentes organizaciones animalistas independientes que se trasladaron hasta este lugar para poder ayudarlos, como quedaron atrapados en los escombros, ellos necesitan de nuestra colaboración. Rodri, las donaciones, ¿dónde se pueden hacer? ¿Se comunican contigo vía teléfono, Facebook, o las llevan a algún lugar? Claro, por el momento estamos recibiendo donaciones directamente en el refugio, que es en Alto Irpavi, este, para coordinar, por favor, que me llamen con directamente a mi teléfono, eh, si bien tenemos eh, Facebook y WhatsApp, por la actividad que tenemos no estamos muy en línea en este momento. Entonces, preferible una llamadita ¿Sí? y ya conversamos por WhatsApp. Ya, ¿Sí? bueno. Ay, qué hermoso que es, quiero llevármelo. Sí. <risa> bueno, Rodrigo, yo también me comprometo a poder ayudarte todas las veces que pueda, ahí estaré. Y ojalá que usted también, si en este momento está en nuestra sintonía y ama a los animalitos o puede ayudarlos o colaborar de alguna manera, pues puede directamente contactarse con Rodrigo, que también estará informando específicamente la ayuda que necesitan estos animalitos que realmente son tan hermosos, tienen una mirada tan dulce, ¿cómo decirles no? Muchísimas gracias, Rodri, por estar con nosotros. A ti, Lore. Y las puertas siempre abiertas. Espero que puedas regresar la siguiente semana, la subsiguiente, para informar cómo se está trabajando con ellos. Perfecto. Te cuento que vamos a hacer una feria de vamos a hacer ¿Cuál? ferias de adopciones. Uh -huh. eh, se está tratando de organizar una este fin de semana en el Prado junto con otras organizaciones ah, para dar a conocer a los, eh, a los perritos rescatados, rescatados uh -huh. y eh, tratar de dar en adopción a los que ya teníamos de antes. Ah ya. ¿Ya? Eso Perfecto. es. Muchísimas gracias. Muchas Lore. gracias, Rodri. Gracias, Laura, y también a Capitán, hermoso bebé. Bien, permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos, ya regresamos.